artista que también pues eh, ha hecho parte de, de varios de nuestros espacios Hoy en Civismo en Acción queremos saludarlo y darle la bienvenida Invitarlo a que nos cuente de qué se trata la Escuela Abierta Flora Muy buenos días, bienvenido Gonzalo, muy buenos días Muy bien, día, Marta Es un placer estar con ustedes de nuevo Y pues muchísimas gracias por esa invitación de la cariñosa a participar Contémosle a nuestros oyentes de qué se trata la Escuela Abierta Flora bueno, te cuento, pues este es un programa que es gracias a la gestión entre dos, dos entidades. Una es el Festival Internacional de la Cultura de Boyacá y otra es la Fundación Flora Natura. Flora es un espacio que está ubicado en Bogotá y ya tiene una trayectoria de cinco años aquí en, el, en, en esta ciudad de Bogotá su ánimo y su carácter es de investigación y un espacio para el arte contemporáneo en Colombia tiene también un énfasis bastante amplio en lo que son las ciencias artísticas y alberga en sus programas tanto artistas nacionales como internacionales uh -huh. entonces esa es una, una gran oportunidad porque uno de los programas que tiene esta fundación Flora es el programa de Escuela Abierta uh -huh. Escuela Abierta entonces son todos los programas eh, que genera flora hacia el público y con la comunidad del barrio donde se pues, está ubicada aquí en el barrio de San Felipe en Bogotá uh -huh. eh, se logró esta, esta, esta alianza entre el evento del festival eh, con el apoyo de Culturama además para tener entonces un programa de actividades durante los dos días del 2 y 3 de noviembre es decir el próximo viernes y el próximo sábado en esta actividad que vamos a tener van a ser siete talleres en total cada uno tiene un cupo de 14 personas y van a ser dirigidos por los siguientes artistas. Uh -huh. Tenemos el placer de contar con artistas que han tenido una trayectoria bastante importante a nivel nacional e internacional. Entre ellos están Juliana Rosas, Esmael Moreno, Paula Torrado, Rafael Duarte, Luz Broto, Sofía Londoño, Daniela Medina Poch y Ernesto Bautista. Este es el grupo de personas que va a estar encargado de las actividades en estos dos días de actividades. Y los programas, pues gracias al apoyo institucional, son completamente gratuitos para el público general y también hay actividades que están enfocadas tanto para estudiantes, profesores de carreras que son similares a las humanidades y el arte, es decir, arquitectura, artes plásticas, música, teatro, todos los temas que tengan que ver con el entender la comunidad y lo cultural están bienvenidos a participar de estos talleres completamente gratuitos. Bueno, contemos con a nuestros oyentes de qué se tratan los talleres, el taller, por ejemplo, el de lo leve en, el, en lo pasado. ¿En lo pesado o lo pasado? Ah, ese <risa> es el taller que dice Snyder Moreno, ¿Sí? es de artista de la Universidad Nacional de Colombia, y su proyecto que se llama Lo leve en lo pesado. Uh -huh. En general, la línea de casi todos los talleres tiene un componente muy importante que es analizar el espacio donde se va a desarrollar que vamos a trabajar en el barrio María Auxiliadora, en, la junta de, en el salón comunal que tiene la Junta de Acción Comunal, que queda a espaldas de la iglesia del barrio, es decir, a una cuadra de la Plaza de Mercado de Uitama. Entonces la mayoría van a desarrollar trabajos que tienen que ver con el mapa y con la ciudad, es decir, recorrer y saber cómo los habitantes se identifican con su espacio donde habitan, es decir, analizar el ambiente en el cual las personas... Eh, ...están transitando diariamente... ...y también como nosotros, como Duitamenses... ...y otras personas, que pues también como invitados... ...pueden relacionarse con este lugar... ...en el caso particular de Snyder... ...que propone un taller que se llama Lo leve en lo pesado... ...habla de una obra que él viene desarrollando... ...desde los últimos dos años... ...que tiene que ver con todas estas cargas... ...que puede uno tener en la vida cotidiana... ...es decir, son problemas, son circunstancias que de una manera para hacer una catarsis y generar una reflexión, se puede hacer a través de modelos artísticos. Es decir, la expresión artística en todos los talleres de Escuela Flora tiene una relación muy importante en la manera como los individuos pueden eh, resignificar y pueden revalorar el espacio que están habitando. Uh -huh. Otro de los talleres que también nos está invitando es el de Juliana Rosas, eh, Mapeando lo Invisible. Es un taller muy muy muy chévere, tiene un componente muy importante que es de generar vínculos afectivos con los espacios que habitamos. Entonces se van a desarrollar eh, una exploración y a su vez pues, un cuestionamiento de todo lo que uno naturaliza en el sector. Nosotros los detallenses conocemos que Mario Celadora es un sector que ha sido deprimido y que existe en como una gran deficiencia de espacios, también hay otros problemas vinculados a la zona de la carrilera, que es importante pues reconocerlos. Y Juliana eh, va a organizar unas actividades que están dirigidas a, por ejemplo, el acto de errar y a transitar por espacios donde uno habitualmente no lo hace, porque uno en la ciudad ah, casi siempre acostumbra a tener como un mismo recorrido de un punto A al B y olvida otros espacios de la ciudad que, pues, debido a este mismo... Eh, falta de recorrerse pues caen en esta, en esta suerte como de descuido entonces es muy importante porque el trabajo de Juliana mismo como el de por ejemplo Daniela Medina que analiza como el mismo carga política social de los entornos van a configurar como un pensar diferente en, en este sector de la ciudad Escuela Abierta Flora que estará entonces estos días con diferentes talleres, talleres todo también hace parte ...de la programación del PIC, otro de los talleres que también pues llama la atención... ...para comentarle a nuestros oyentes de RCN, que es, una opción, es el que nos trae Luz Broto... ...ponerse en el lugar del otro. Bueno, Luz es una artista española, ella se encuentra en residencia aquí en Colombia hace cuatro meses... Y ella en otros espacios ya ha hecho esta actividad, que es la resignificación y la experiencia colectiva de unas personas con otras. Es decir, así como el refrán que dice que uno no sabe la sed con que la que bebe, bebe el otro, uh -huh. esta también indaga entonces en las relaciones que es la presentación que uno tiene desde lo íntimo y otro hacia lo público. De esa manera, una, las personas nos comportamos de una manera diferente dependiendo del escenario. Entonces. ...es un, un, un buen punto porque es algo que en ocasiones no reconocemos en Duitama ...y es que somos una población de migrantes... ...por ejemplo en el caso de mi familia, mi papá llegó hace ya prácticamente... ...entre 40 y 50 años a Duitama ...y el barrio marido de ahora fue el sitio donde él empezó por ejemplo su, su vida laboral... ...su vida comercial... ...entonces siento que todos nosotros en Duitama ...tenemos también una importancia por rescatar ese tipo de experiencias... Y ese tipo de, de reconocimientos. Entonces es, es muy importante eh, pues en las reflexiones que se generan en, en torno a, por ejemplo, a lo que plantea Luz en cuanto a saber cuál es el lugar del otro. No es solo un taller, también va, nos deja esos, esos compromisos que debemos tener con nosotros mismos, con la familia y por supuesto con nuestro entorno. A otros talleres que estarán en el viernes y el próximo viernes y sábado el paisaje fotográfico eh, caminar, preguntar, preguntar, perderse, fijarse y tal vez encontrarse el taller de derivas, profesionalismo para artistas eh, pues le propongo Gonzalo, estaremos la próxima la próxima semana nuevamente recorda, recordándole a nuestros oyentes retomando estos temas y trataremos de hacerlo directamente también con los artistas que estarán presentes en estos talleres viernes 2 y sábado 3, ¿es así? sí le, exactamente, les recuerdo el horario, el primer horario es el viernes a la...